Saludos estudiantes, mi nombre es Joseph Linson de la Park, profesor de Comunicación Digital. Mi formación proviene del diseño de medios interactivos, pero me he concentrado en la enseñanza e investigación de aspectos de la comunicación digital desde hace ya más de siete años. Es por ello que tengo una maestría y un doctorado en Comunicación y me he concentrado en investigar competencias digitales, economía política de la información y otros aspectos relevantes a la creación de contenidos digitales. He creado un micro diseño en el cual el curso lo que hará es ayudarles a tener una competencia específica que le permita, tanto al estado del nivel de pregrado como posgrado, desenvolverse en el mundo contemporáneo de la producción de contenidos digitales. Cabe mencionar que la animación no se refiere meramente a la producción de caricaturas, o dibujos animados, sino al movimiento coherente de los gráficos o assets para diferentes tipos de proyectos, presentaciones, páginas web, entre otros. Lo anterior implica que hay que desarrollar cierto tipo de unidades de producción digital que son de su importancia en el siglo XXI para que actores locales, regionales, internacionales, pues pueden realizar sus diversos tipos de contenido para sus públicos objetivos. Es decir, pueden ser contenidos animados para profesores que busquen generar dicciones interactivas. Pueden ser entidades gubernamentales o no gubernamentales que deseen lograr una presentación de sus logros en aras de buscar fondos internacionales. Pueden ser entidades empresariales que deseen sacar al aire una convocatoria para un fin específico. Todos estos escenarios tienen algo en común, requieren una pieza comunicativa que esté acorde a los estándares de producción del siglo XXI para alcanzar su meta. Quizás una mera presentación oral o un texto escrito no sea lo suficientemente llamativo para ello. Es por eso que el curso pretende fortalecer no solo las competencias genéricas, como la comunicación oral o escrita, el inglés como segunda lengua o la lectura crítica, sino que también trata de impartir tres competencias específicas. Primero, la capacidad de entender los conceptos y variables claves que posibilitan esta animación bidimensional para así manipularlos correctamente en aras de producir piezas en movimientos acorde a los estándares de la industria mediática. Ahora bien, en segundo lunar, queremos eh, entender los lineamientos para poder ejecutar correctamente la preproducción y producción de contenidos digitales animados garantizando así la calidad de la pieza comunicativa que se va a crear bajo los parámetros de aquel público objetivo. Finalmente queremos fortalecer o formar la habilidad de construir las piezas comunicativas que hacen uso de animación digital y satisfacerán las necesidades de un público objetivo en la industria mediática así como instituciones públicas o privadas. Debo resaltar que este tipo de habilidades se complementan con las competencias genéricas, como la comprensión lectora, la capacidad de lectura crítica, de exposición oral, organización de ideas. El estudiante no solo está en capacidad de realizar esto, pero también de crear las piezas y los contenidos digitales que puedan tener ese impacto deseado. Es por eso que los resultados de aprendizaje van desde un nivel inicialmente básico, que es comprender las teorías y las concepto de una animación y luego identificar las diferencias entre los diferentes tipos de animación y marcar claro, unos niveles más complejos, como el establecimiento de unas relaciones entre las técnicas de animación emplear y cuáles son las necesidades de un público objetivo. Es por eso que al final del curso se espera que el estudiante esté en la capacidad de construir piezas comunicativas que incluyan los contenidos digitales y que suplan dichas necesidades previamente mencionadas. Por eso que este curso se divide en 16 semanas con clases de 3 horas. Es un curso de 3 créditos en las cuales las clases iniciales tratan los conceptos básicos de animación, las teorías, los tipos de técnicas, los productos de trabajo, como el pipeline o las metodologías ágiles. Todo eso culmina en un proyecto aplicado al mundo real en el cual los estudiantes escogen una necesidad de una entidad empresarial externa a la universidad, obviamente para solucionar el problema o el reto específico. En este caso se presenta una pieza comunicativa final que sea relevante para la necesidad de esa empresa de forma que podamos recibir una retroalimentación en el proceso. Es por eso que este es un curso teórico práctico y se dicta en una sala de informática con un software especializado Se requiere acceso a internet y demás recursos audiovisuales. Este video realmente sirve como una clase introductoria del curso para tener una perspectiva de aquellos aprendizajes a lograr. Por lo anterior, en este momento enseñamos cinco conceptos fundamentales a la animación de contenidos digitales. En primer lugar, detallaremos la gran diferencia entre animación tradicional y animación por interpolación o animación digital. Es en esta distinción en la cual nos concentraremos con los siguientes cuatro aspectos claves que tienen que ver con los atributos de la interpolación del movimiento. Eso corresponde a la posición, la escala, la rotación y la transparencia. Es por eso que en este momento me pueden acompañar al uso del software para realizar de forma práctica estos saberes. Pensemos siguiente en la diferencia entre las dos siguientes animaciones. En primer lugar tenemos esta esfera sin color, la cual se mueve de izquierda a derecha en un fondo blanco ahora, ¿cómo se diferenciaría de esta otra esfera? está completamente rellena de un color azul que también se desplaza entre la parte izquierda y la parte derecha de la pantalla aquí, tenemos superpuestos Ambos casos de una animación entre la animación análoga o tradicional y la animación digital. El primer caso es una serie de dibujos en el cual cada uno de ellos representa lo que entendemos como un cuadro o un frame. Recordemos que la ilusión del video, del cine y de la televisión no son sino una serie de imágenes superpuestas una después de la otra que generan una ilusión de un movimiento. En la técnica de animación tradicional, un animador profesional estaría dibujando cada movimiento de un personaje, incluso si se tratara de una esfera cada nuevo dibujo tendría que ser calcado parcial o totalmente con relación al dibujo anterior teniendo como referencia el marco cuadrado blanco que vendría siendo una hoja de dibujo. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entonces entre este otro estilo de animación, en el cual hay una esfera, se desplaza más rápidamente, más lentamente, es el movimiento más fluido? Para entender la respuesta, pasamos ahora al gran concepto y la gran diferencia entre la animación tradicional o análoga, que también puede ser replicada eh, de manera digital, y la animación digital. La segunda realiza un proceso llamado interpolación en inglés, que significa el traslado de una variable en el punto A al punto B. Este objeto, que es una esfera, tiene un ancho y un alto determinado, pero también tiene una posición en X y una posición en Y, lo que significa que si editamos ese valor desde un punto A hasta un punto B, encontraremos que el valor en X ha aumentado desde 300 hasta 1500, lo que indicaría que la esfera se ha movido en su camino. Podríamos incluso forzar a combinar otra variable u otra característica de este valor y es moviendo en el eje Y poco de manera superior a la esfera en su camino. Esto que indicaría que el movimiento dejaría de ser completamente plano y combinaría el movimiento X y Y para hacer un movimiento completamente triangular. Ahora bien, este no es la única forma de combinar o de realizar animaciones, pasaríamos a la próxima característica que vendría siendo la escala. Uno de los principios básicos de la animación implica lo que se llama la ilusión de Gestalt, el tamaño de los objetos relativos al uno al otro podría darnos a entender que un objeto es más grande o que simplemente el objeto se está alejando. Cuando combinamos la posición con la escala, en este caso podríamos en el punto medio que hemos realizado disminuir su tamaño, nos daría entonces a entender que este objeto se ha desplazado hacia un horizonte Hemos entendido por una mera ilusión óptica que el pequeño círculo ha ido después del horizonte y ha regresado. Obviamente la escala es un valor que también depende de las posiciones y de el ajuste que exista entre ya no X y Y, sino el ancho y el alto. Estamos acostumbrados a que las imágenes y los contenidos digitales tengan generalmente unas características como el tamaño y algo que influye en ese tipo de propiedad sería el tamaño o la resolución de la imagen, entendida como la cantidad de píxeles horizontales y verticales que tenga. ¿Esto qué quiere decir? Que podemos disminuir o aumentar el tamaño de uno de estos objetos de animación, gráfico cualquiera, de manera compuesta para lograr diversos efectos. Pasamos al tercero, que vendría siendo la rotación. Si, en el primer cuadro clave, nosotros al objeto le decimos que su rotación sea diferente a la rotación del punto medio o incluso del punto final, podremos observar cómo... La esfera no solo hace una interpolación de movimiento, no solo hace una interpolación de escala, sino que a su vez hace una interpolación de rotación. Finalmente, existe una tercera propiedad que no tiene que ver con sus necesariamente características físicas como tamaño o posición, sino con un concepto llamado el canal alfa, que se refiere Ah, de según la escala de colores que es RGB significando red green and blue, la forma como se generan los colores luz hay una cuarta capa que vendría siendo la transparencia de dicho objeto. La forma de realizar eso es buscando en las propiedades del objeto cuál vendría siendo su capa alfa como lo vemos aquí en pantalla. Y en este contexto, si en el frame intermedio podemos asignarle una capa de alfa y reducir el porcentaje de transparencia, nos daremos cuenta que este objeto ha desaparecido y ha vuelto. Recordemos que una parte esencial de las bases de la animación es modificar la velocidad de la interpolación y añadir cuadros clave como se necesite para realizar otro tipo de efectos mucho más complejos. Estos cuatro efectos son la base de la animación digital que deberemos ver en su orden, ya que requiere primero de hacer los gráficos, manejar los gráficos, Establecer las diferencias entre los tipos de gráficos con transparencia o sin transparencia, por ejemplo, un JPG a un PNG. Y saber en qué momento tendremos que combinar técnicas de animación tradicional con técnicas de animación digital. Esto ha sido un pequeño ejemplo de cómo hacerlo con un objeto completamente sencillo pero a partir de esta base, realizaremos en el curso ejercicios cada vez más complejos que irán evidenciando la forma como podemos darle vida a ciertos objetos. Para la segunda clase correspondería la distinción de esa técnica de animación tradicional, por lo cual se asigna el capítulo estrella aclamado de la Biblia de los animadores llamado The "Illusion of Life, Disney Animation. Esto fue creado por los célebres animadores de Disney, Oldie Johnston y Frank Thomas, y fue realizado en 1995 por el hijo de Frank, Theodore Thomas. Los espero y les de clase.